Hola, buenas chicos, aquí seguimos con series, mmm, series de cálculo, series numéricas. Vamos con las geométricas, las siguientes también muy fáciles de calcular. Estas series son las más sencillas, más que las telescópicas, incluso, porque las telescópicas tenían su miguilla ahí de llegar a la fórmula. Y estas son muy directas. ¿Por qué? Las series eh, geométricas tienen esta forma, A por, una, por R elevado a N, donde R se denomina la razón de la serie. Estas series son series del estilo, empiezan en un valor... Y cada valor siguiente es el primero multiplicado por esa razón. Por ejemplo, si la razón es, que le digo yo? Un tercio, pues el siguiente será uno por un tercio, un tercio, el siguiente será un tercio por un tercio, un menos, que así siguiendo. Esas son las series geométricas. Y son muy sencillas de calcular. ¿Por qué? Porque veráis, ¿cómo se reconoce que una serie es geométrica? Pues muy sencillo, porque nos dice que si es cociente a sub n más 1 partido a sub n, o suena, ¿verdad? Esto suena al criterio del cociente. Entonces, aplicando el criterio del cociente, tal como lo apliquemos para saber si es convergente, nos dice que si esto nos da r, la razón de la serie, lo apunto por aquí, esto es la razón. Si nos da eso, ya sabemos que la serie es geométrica. Por lo tanto, sabemos también que si el valor absoluto de r, porque podemos tener una razón negativa, pero si el valor absoluto de r, es menor que 1 la serie geométrica converge y por lo tanto es sumable entonces como veis muy sencillo aplicamos criterio del cociente de primera si nos sale r ya es geométrica sabemos que si es menor que 1 converge y veréis que la fórmula es muy sencilla porque para sumar una serie de este estilo empezando en un índice n con esta forma a, sub... a por r elevado a n la suma será a su n, el primer término, dividido entre 1 menos, voy a escribirlo mejor que mi un poquito fe, 1 menos la razón. Y ya está. Y con esto, con esta fórmula, tendremos nuestra suma, la suma de la serie lista. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver, uno que converge y otro que no. Entonces borro esto y vamos a con el libro. Entonces nos encontramos la primera, un medio elevado a n. Fijaros un poco yo en la fórmula. A por R elevado a N. Si os fijáis, la razón siempre es aquello que está elevado a N. Esta, esta serie os la podría haber también encontrado así. Sumatoria de N infinito. Desde igual a 1 hasta infinito de 1 elevado a N partido 2 elevado a N. O incluso así. 1 partido 2 elevado a N. Si os fijáis, esto se convierte en esto porque 1 elevado a N siempre es 1. Entonces, os fijáis rápidamente que la razón aquí es un medio. Por lo tanto, tenéis una pequeña guía de qué tenéis que ir buscando cuando apliquéis el criterio del cociente. Entonces, vamos al lío. Sin más dilación, criterio del cociente. a sub n más 1, aquí no calculamos límites, ¿vale? Pero se parece un montón. a sub n más 1 partido a sub n. Tenemos un medio elevado a n más 1 y un medio elevado a n. n más 1 elevado a lo que sea siempre es 1. Por lo tanto, tenemos 1 partido 2n más 1. Y 1, lo mismo, 2 elevado a n. Si os fijáis, 2n más 1. Bueno, vamos a operar primero un poquito. Esto sube arriba y este bajo abajo, ¿vale? Entonces tenemos 2 elevado a n partido, 2 elevado a n más 1. Si os fijáis, 2 elevado a n más 1 es lo mismo que escribir esto: 2n por 2, ¿verdad? Por la potencia, estos se suman exponentes, 2n más 1. Y si os fijáis, aquí. Podemos simplificar y tenemos un medio. Y vemos que un medio oh, se convierte en la razón. Entonces, además vemos que el valor absoluto de un medio, que es un medio, no hay más, es menor que uno. Porque un medio es 0,5. lo tanto sabemos que nuestra serie converge. Muy sencillo. Aplicamos nuestra fórmula, sumatorio infinito desde n igual a 1, de un medio Rado a n es igual. Primer término. A su n. En un medio la n vale 1, por tanto, tenemos 1 medio arriba. Y abajo tenemos 1 menos la razón, la razón es 1 medio, como podemos comprobar. Entonces, 1 medio. Tenemos 1 medio y 1 menos 1 medio, 1 medio. Operamos, 2 arriba, 2 abajo y ya está. Nuestra serie suma 1, muy sencillo. Ya lo sabíamos, porque esta es una de las series elementales, y sabemos que esto suma 1. Entonces ya está, ya lo tenemos. Vamos con el siguiente ejemplo, que como bien pensaréis, como es el segundo, lo más seguro es que no converja. Pero bueno, tendremos que verlo. Entonces vamos a ver qué pasa con esa serie. Rápidamente lo mismo. Aplicamos criterio del cociente a su n más 1, bueno, perdón, criterio del cociente. Aplicamos el cociente a su n más 1 a su n, porque no calculamos límite si el profe lo escucha o va a regañar. Entonces, 2n más 1 partido 2 elevado a n. Aplicando lo mismo de antes, 2 elevado a n por 2, partido 2 elevado a n. 2 elevado a n se va y tenemos 2. Y vosotros decís, fra y Adri, que eres tonto, que la razón es 2 y aquí tienes 2. Sí, pero es geométrica, yo eso creo. Pero, si os fijáis, el valor absoluto. Uy, perdón. El valor absoluto de 2 es mayor que 1, por lo tanto la serie no converge y no podemos aplicar nuestra fórmula perita para sumarla. De hecho, esta serie diverge, porque si os fijáis, conforme vayáis sumando un término 2 elevado a más grande, eso uff, se, va, se va de madre, eso no hay forma de sumarlo. Ya está, como veis, son muy sencillas y bueno, ya a partir de aquí vamos a empezar a meter un poquito más de caña, porque esta serie a partir de aquí son un poquito más difíciles, pero seguro que podéis implementar, ¿vale? En el siguiente vídeo...